Una fuerte tormenta y lluvia que se registró en Cochabamba afectó a casi toda la ciudad, además de poblaciones vecinas, siendo Tacopaya el municipio más afectado. En el sector de Tacopaya hemos tenido desplome de... Seis viviendas por acumulación, por remojo y lo que viene a ser vientos fuertes, según un reporte preliminar del municipio. Para este municipio ya está llevando a estas, estas familias a, a unos albergues que donde les puedan dar mejores condiciones. Es así que lluvias intermitentes y granizo afectó a dos municipios del Valle Bajo. Por otro lado tenemos en el sector del que corresponde en Quillacoyo y Tiquipaya, se han generado granizadas en las partes altas sector del Livionero, como en la parte alta, como también en Tiquipa y en dos subalcaldías. Se ha mandado personal técnico ya de la gobernación a hacer la evaluación conjunta con ellos. El panorama en la ciudad no fue diferente, registrándose seis pasos a desnivel inundados, por lo que cuadrillas de emergencia tuvieron que intervenir. El puente Quillacollo, el puente Guaynacapa, el distribuidor Cobija y también en la Recoleta hemos tenido algunos problemas. En algunos casos eh, se han solucionado en, en, en un par de horas. Todavía continuamos bombeando en el puente Quillacoyo, el lado este, donde ha habido problemas eh, eh, en la bomba en ese sector. En otros sectores de la ciudad hemos tenido anegamientos fuertes, los cuales han sido controlados también con el personal que se ha desplegado, alrededor de ocho cuadrillas, eh, casi 100 personas que han estado trabajando toda la noche en la ciudad. Señaló que cinco viviendas fueron inundadas por el agua, sin embargo no se registraron graves daños, solo remojo de las paredes. Por su parte, la policía coadyuvó en el rescate de un vehículo. Hemos tenido el caso de un vehículo, por ejemplo, acá en el puente de Quillacoyo, que en el paso a desnivel eh, se ha quedado trancado por el agua. Sus ocupantes han tenido que salir eh, violentamente para no ser tapados por esta agua. ¿no? Ese hecho ha conflictuado el tráfico vehicular, puesto que se están haciendo los trabajos de limpieza en estos sectores. Ante la temporada de lluvias, municipios del departamento se encuentran en alerta. La UGR va cuantificando daños según el reporte recibido.